Buenas, buenas, buenas gente uh, Hoy os traigo un vídeo más para el canal Eh... Uh... Os recuerdo que hicimos una saga del Far Cry que, bueno, la dejé a medias porque, bueno, era un poco tostón ya en plan solo farmear y, sabes, ir haciendo de los mapas. Vale, y ahora ha llegado el punto, ya que tengo todos los mapas hechos, o sea, todos los bosses ya hechos, y me vienen a buscar los hermanos, que son los, los, los hermanos, supongo, del boss final, sabes, que también son bosses. O sea, hay tres, tres las tres partes, ahora os lo voy a enseñar. Fuera camas, cámaras he hecho uno, creo, y ahora me va, vamos a hacer el de arriba, que es el cazador. O sea que, si empleamos vamos a ello, va. Mira, ¿ves? Este me lo he cargado. Región de J. Está dead. Que aún podré hacer fuera de cámara estas cositas. Me mola hacer las secundarias estas. Son muy entretenidas, tío. Me molan mucho. Y bueno, hoy vamos a hacer la región de Jacob. Que también tengo que hacer misiones. Pero como ya me la he pasado toda, ¿sabes? Es que si pongo aquí... Esto está como a full, ¿no? Y el tío está en rojo. Es que me, me va a venir a buscar el pavo. Y me va, me va a hacer quiz quiz. O sea, vamos a pasarnos a este final. Nos vamos a hacer un teleport aquí. Mira, vamos a hacer viaje rápido aquí. Uh, Salto aéreo, viajar. Vamos a, vamos a... Vamos a ir. Encima que... Hay pesca en el juego. Y es súper entretenido, tío. O sea, me, me mola. Si quieres farmear ahí dinericos. Para comprarte las armas o los barcos o lo que sea. O sea, entretenido es. A ver... Está guay, mola. Y si encontráis una llave, una clave así, baratita, en G2A o en Stan Gaming o algún sitio de estos, os lo recomiendo, la verdad. Y esto me mola que flipas, tío. Eh, me compré un helicóptero, este me mola, tío. tu cierre, yes. Eh, escucha, escucha este. Que está rayado también el otro. ¿Cómo se manipula esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eh, la habéis escuchado, ¿no? Que va a venir el tío para mí. Te estamos dando papito. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Me están drogando. Me están drogando. Bueno, no. Eh, vale. ¿Ves? Me han drogado. <risa> y se escucha una cancioncita! Only Only <risa> uh. <risa> pues bueno, final boss, gente. Ahí lo tenemos. Nos vamos a reparar el culito. Nos vamos a poner asiento bien, correcto. Que se vienen curvas. Voy, ¿Mm? tú fumado, fumado, fumado. Vale, va. Eh, y me va cinemática... No, ¿dónde quieres ir tú, hermano? Tranquilo, en Este no es. De aquí. Este no es. Este es... ¿O oh, sí? Pensabas que eras Chico. El El Jacob no era el lobo de... Crepúsculo, tío. Tu amigo. Madre of God. Se tomó muchas molestias en balde. Está bien. Está rara, eh. Está rara. No esta gente son rencorosas, eh. Son un poco rencorosas, dicen, la verdad. No eres un héroe. ...sino un juguete. Conoces tu cometido. Lo supiste desde el principio. Oh, yeah. Ah, cuando escucho esta canción... ...me han como drogado como los perros, ¿sabes? Cuando la, le ponen comida y siempre tocan la campanita... ...a la que to tocan la campanita otra vez... ...los perros se agregan... Uh, ...los ácidos a, así para... ...sabes? Pues nada, gente. Bueno, pues... ...empieza aquí la prueba esta. Mira, The Wolf... Podcast. Bueno, vale, va. Con el tiempo, Pero ha razón. Que esto. Ojo con el tiempo, hostia. Es eh, verdad. Gracias, Realiza hermano. Tu sacrificio. A ver. Venga, vamos, vamos. Sumi, sumi. A saco, a saco. Tenemos que ir a saco. ¿Este ahí? No me gusta. Bueno, pues ya está. Bien, bien, bien. Bueno, pues. Sacrifica al rebaño, sacrificate rebaño. Eh... ¡Ah! ¡Ah! El tiempo corre. El tiempo corre, vale, vale. vamos, vamos, vamos. Ah, oh, Willy. Qué susto, tío. ¿Estamos da mal rollo? Me veo de esta zona, que me da mal rollo. Vale. Entrenar, cazar. Vale, vale, vale, ok. Tú has tomado la, la cabeza que yo te voy a entrenar, Willy. Bueno, recarga. A ver. Vamos, vamos, vamos, vamos, Este de ahí. Y ese de ahí. Vale, corre. Vale. Una preguntita. Vale. Ahí, derrapando. Recarga. Esta mierda que es, no me gusta. Me gusta esta. ¡Eh, esto era un lobo! ¡The Wolf! Fuerte al rebaño. Una pregunta: si me he quedado sin balas, eh. ¡Pues coge la otra! Venga. Ahí hay un. Vamos a saltar. ¿Y ahí este Franco ¿o qué? Oh, iba. Vale. Venga, cúrate. No, no te puedes curar. Vale, torna. Eso se ve que es como un sueño, esto Vale, eh, tengo que ir allí Vale, sacrifico los levels no te ¡Ah! A ver, ¿saltamos o no saltamos? Estos son los puertos del infierno, esto, gente Si saltamos, nos la liamos pues no no no A ver, ¿ahora qué ha pasado? No ha tocado nada, siempre me pasa a mí las cosas estas Madre mía, ya se lia esto se nos lía, gente. Siempre igual, siempre igual. ¿Veis algo, vosotros? Porque yo no... ¿Otra vez? ¿Por qué? ha final, antes de que se acabe el tiempo. ¡Ah, vale, vale! O sea, que tengo que ir a saco. Vale, vale, vale. Ok, ok. Venga, pues nada, pues saco. Vamos a hacer un rushito. Conozco, conozco... La puerta de salida. La cual me voy a pasar, vamos, a rush. Vale, aquí a la derecha había uno. Ya no Aquí otro de bocas Vale Aquí uno estoy esperando Vamos a coger esto Vale, aquí es donde vamos a perder más tiempo Pero bueno, lo vamos a hacer con estilo Vale Vale Vale Venga, espérate que me voy a cargar ¿Esto es de ahí? que. También hay la opción de ir a, ir a saco, ¿sabes? En plan ¿No está mal? ¿Cómo que no está mal? ¿Tú te quedas? Vaya eso. Esta es tremendamente guay Bueno, voy a ir a full Salta. Tú no subas. No. ¡Hostia! ¿Cómo ha cargado el pavo? Vale, está ahí un tío aquí. Vale, perfecto. Vamos a saltar. El tío este le vamos a sudar de él. 32 segundos. Vamos sobraos, ¿eh, gente? No sé qué he cogido esto, pero. Vale. Fuera, fuera. Venga, para tu casa. Eso es. Venga, fuera, fuera, fuera. ¡Hostia! Vale, sí, ya lo sé. Soy espectacularísimo. A ver, ¿qué ha pasado? Se ha rayado, tío. Se ha rayado, se ha rayado, se ha rayado, gente. Se ha rayado. Se ha quedado el tío en plan... Este están, están aquí zumbados ¿eh? Si yo estoy loco, estos están... Loquísimos por dos. Solo, la, la... Solo tú, solo tú pudiste llegar tan lejos. Ya lo sé. Por eso estás tú aquí delante y más dejado una arma, amigo. De su confianza. Sí, sí. Siempre fuiste tú. Claro, yo. Muy bien. ¿Lo escucháis? Superaste Estoy hecho. correcto, gente. Lo veis bien. Has hecho tu sacrificio. No señor. Ahora. ¿Estás solo? No sé, yo... Eres débil. ¿Y sabes qué les pasa a los débiles? No. A ver, cuéntamelo. Sacrifico Es mi trabajo. Pero los débiles, pues sí, si me he pasado tu prueba ahí... Esperar. Vamos, me han sobrado hasta 20 segundos. Hasta este se ha quedado hasta flipando, míralo. Aún se está pechando. No hay... no, ¿Qué ha pasado? No, pero qué coño has hecho? Lo has matado espera en tu puta madre Willy eh. confiábamos en ti Willy confiaban en ti no fue él sino Jacob no no me mates escúchame. tío escúchame ha sido Jacob ya lo hemos visto antes que te ¿No? pares Parker que te pares lo que hace y nosotros se lo permitimos claro tío qué viene qué viene Willy pues ya no viene se raya está todo busca, busca ese cabronazo. ¿Y es? Es mi tarea en este mundo. Y mátalo. Ver, sí. La bueno, próxima eh. vez que te vea. ¿Y mi helicóptero dónde está? Que dios te ayude ¿No? o te mataré yo a ti. Eh, tranquila, eh, tranquila. Que Te veo un poco alterada. A ver, ¿y esta demacración del mapa? Con lo bonito que era. Destruye. Las valijas. ¡Hostia! ¡Hostia! Oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente. A ver. Si cogemos esto, ¿vale? Me ha pillado desprevenidísimo, o sea. Mmm, yam, yam. <risa> gente, no hay más. Ulululul. Se ha demacrado mucho el asunto, eh. Lo habéis visto, eh. El juego era muy calmado, ¿eh? Cuatro santitos, pim pam, y ya lo tenías Vale, ¿eh? Vale. ¡Es que puto perros, tío. Vale, cargamos Destruye, vale Lo vamos a destruir a lo... No, a lo bien rápido ¿Dónde tengo que ir? ¡Enorme! Le di la oportunidad de demostrar su no me sigue nada no a ¡Madre amigos, dios, hermosa! A a no me Destruye, vamos a destruir Pero claro, nos va a seguir alguien, ¿no? Bueno, ver. Eh, vamos a hacer a la ligera ¡Hostia, que viene! ¿Qué pasa, hermano? amigos? ¿Por qué me saca esto? No entiendo el jefaso. ¡Eh! ¡No! ¿Dónde vas? ¡Y me viene el jefaso! Ah, pues sí, sí, Pensaba que eran chungos. Son ilusiones, esta gente. Putos ilusionistas. Vale. Una pregunta. Voy a hacer... Eh, no. No, tú no. Aquí. Estas, estas, estas me gustan a mí. Estas, estas. Eh, ¿y ahora qué? Vale, ok ¿Que aún estás aquí? No te preocupes, hombre Uy. Otra vez. ¡Me he quedado sin balas! No jodas, tío ¿Destruye? A ver, me estás vacilando un poco ya, eh ¿Vamos a coger la pistola menos? ¡Otra vez! ¡El perro de los cojones! Vale Una pregunta Esto me está vacilando Va, voy a dejar aquí que es ahí. ¿Pero qué tengo que hacer? Me está rayando ya, ¿eh? me oh, no, detonar. Ah, vale, ya está. Nos vamos, nos vamos, gente, nos vamos, nos vamos. Corre, corre, Willy, corre. Eh, no tengo balas. Me está rayando eso, eh. Y voy con una pistolita que, bueno... que sol más sangriento. Oh, ya lo tendríamos. Eh, vale, vale, vale. Gente, gente, shh, tranquilo. Toque, toque, toque, toque. Tranquilo, tranquilo. Que soy de tu mana, también. Yo también soy wolf. A ver, una pregunta. Ah, ¡Mira! ¡Ah! Vale, cúrate. Se está curando, perfecto. Vale, me recarga. Vale, ahora vamos a poder hacer. ¡Bum! El lobo ese que viene. El tío ese que está ahí abajo. A ver. ¿No tengo balas? Tío... Pero bueno, otra vez con esto... Vale. ¡Joder! Venga... Me he cargado al menos... Bueno. ¿Qué te pasa? Tiene una sí, regla o algo, este tío... Voy a cambiar una pistola, lo que sea, por... Ah, me la pego... Lo que sea para el franco, el franco aquí no sirve, tío. Aquí tienes.. A ver. Qué pesado. ¿Se puede recoger.? Bueno. Tengo para farmear un poco. Vaya locura, gente. Vaya locura. Vale, me queda este más cerca, ¿no? Vale. Vale. Vale, gente, vale, cambio esto por este, ¿vale?, por si acaso, de momento tengo unas cuantas ahí, Estamos en las vale, me voy, ya lo sé que estáis en los otros. pero yo quiero pegarme con el boss, yo quiero darle a él, quiero darle una patadita en el culete y decirle, ¡Malo! Te has portado muy mal, ¿y esa, esos fracasos? Vale, eh, 72 metros, el de abajo, no. Qué para todos Aquí hay francos, ¿sabes? Aquí hay una tela de estas. Hay una, una tirolina de estas. Vamos a usar la tirolina como pros. ¿Usar, tiro... usar botequín o tirolina? Te... Como un pro. Vale. A ver, hijo mío. Nos hemos dejado la pobreza en casa, ¿eh? Se me está demacarando el asunto, ¿eh? Eh, eh, eh, eh. No, Vale, vale, bien, bien, bien, bien. Hostia, me ha pegado, eh. Tío, los putos francos, tío. Van por culo. Eh. Hola, no. ¡No! ¡Mierda! No era ahí. ¿Pero soy carnaza? Mira, ya está. A ver. Vamos a cargando. Vamos a cargando. Y aquí hay un láser. Muy rico. Eh, vale, pues nada. No, vamos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, Willy! ¡Vámonos! Que se nos lía el tema, ¿eh? Vaya a ser el último. Supongo que. Pillando, o sea, deshabilitando esto. Cargando, nos lo cargamos. Y luego se me quitará la empanada esta. Que me llevo. Y luego. Eh, vendrá el Checo Pesto y nos dirá... ¡Edo! ¿Pidiste una pizza doble pepperoni yo diré, no, no me gusta el peperoni. Y nos los va a servir la barbacoa que pedimos. Bueno, pues desde aquí le vamos a decir una cosa muy rica. Hola. ¿Y por qué me quemo? Joño. Si lo he tirado 20 metros lejos. Pues ya está, gente. Easy. Mm. No es como sabía yo que se iba a liar. Vale, ahora estoy como desempanado de la vida. Pene, veo un perro y un tío que me voy a matar. Eh, vale. Vamos a hacer una cosa, porque yo al Franco le he cambiado, ¿no? He cogido esta mierda, vale. Bueno, desde aquí no avanza mucho, ¿no? Vamos a correr, Willy. ¡Ah mira! Podemos ir a recoger. ¡Oh! Podemos farmear. ¿Ves? A ha la empanada esta. Que esta empanada... La uh, provocaban los... Los audífonos estos. No se ha da... llegado. A ver. Toma de Wolf. The Wolf Cache. Wolf... Vamos. vamos. Dice que ha llegado mi hora. No saben con qué se está metiendo esta gente. ¿Lo veis, no? Y este es... A... Se ha asomado Pues nada. Tú has la cabeza A ver, ¿quién me dispara? No lo veo Allá de arriba, ¿no? Me, falla, me falta Franco, tío Vamos Nos, nos acercamos ¡Uy, Boa! Tengo la solución Jeje, ya que no tengo ¡Franco! Mira, ¿ves? Ese tío Ay, qué pesados, tío. De mí. Dios hermoso. Es que no quiero matarlo porque, como sea jefe, lo quiero apuñalar. O sea, le quiero. Vamos. Tío, lo tomo por culo. Venga. Adiós, hermano. Ah, me voy a cambiar esto, ¿no? Ya que no sé. ¡Coño! Vamos a usar botiquín. Vamos a usar un botiquín. Uf, me he quedado tieso. ¡Oh, wow. ¡Oh! ¡Corre, corre, Billy! ¡Pam, pa, pa, pa! pa, pa, pa. Tiene toda la pinta de ser el boss, eh gente. Tiene toda la pintaza Eh, aquí no llega el perro, ¿no? ¿O qué? Uy, oh, oh, oh, me da munición. Uy, uy, uy, se nos lía, gente Se nos lía aquí, eh Vamos, vamos, vamos, vamos Estoy eh. huyendo, chaval, si te voy a por ti eh, ¿Eso era un gato... gato malo? ¡Sí! ¡Gato malo! ¡Gato malo! Me sabe mal, eh. Pero. El boss está ahí tengo que ir a por él. La casa me pone a mí. Le voy a. Le voy a. Le voy a dar una de palos. ¿Dónde vas, Willy? ¿Dónde vas? Payaso. Payaso. ¿Payaso? ¿Allá está? Vamos. Qué palizón se ha metido. ¿Dónde vas? Pero no, sí, si te sí he metido no, una no, paliza. Dios, pero... Le bueno. vamos a conceder las últimas palabrejas. La sí, a la mierda vamos, eh. más en crisis. Uh -huh. no sé. No importa, todo, importa. Lo vale. todo lo que avancemos, siempre eh, que encontramos. Eh. En modo... Está Mortín. ¿Sabes? ¿Sabes quién es Mortin? Pues igual que él. Muerto Mortín. Pavlone. Roma, los imperios surgen, los, los imperios, imperios... Surgen. se van. los imperios caen. Bueno, también. Sí, no, pero... Caen no y se es van. Es diferente. Eh? ser indestructibles en la Segunda Guerra Mundial en la guerra contra el terrorismo. Sobrevivimos, pero estamos más cerca del límite nah, bobadas estamos ahora, justo aquí Según lo previsto, esperando Madre a que mía. alguien nos ataque Y tú nos has atacado Sí No, no, no, perdona, perdona, perdona. No ha sido así todo lo que Me he defendido que sin saberlo. Sí, sí, pues sí, sí Madre mía no Yo, yo, alfas. Ya está, ¿no? Pesado. No da por culo elillo ni nada. Hola. Madre de Dios, hermosa. Qué por culero. El pavo. Qué ganas tenía yo de pegarte, de dártelo tú. De... de pegártelo. Pellazo, que me has hecho. Me has hecho ahí sufrir. Pellazo. perra! ¡Hostia! ¡Snipazo! me me, me contar la historia. Víctimas de la guerra. Misión de la historia. Vale, o sea, esto nos ha acabado, ¿no? Y ahí tenía planos del lugar. Los no te preocupes. No sé cuidar de mí mismo. No tengo. Pues ya la tendríamos. Vamos a dejar aquí, hola. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No. Nos vemos, Willy. Se ha parado, Uf. Todavía no lo tienen, no lo tienen, vale, vale. Qué cabrones que te tengas que quedar en el streaming para que te den el puto mierda mascarones de los cojones. Que no lo vas a usar en tu vida, porque es más feo que pegarle un padre. Pero bueno, mira al menos oh. es poderoso, pero Esto lo podemos Gracias Te lo mandarán después, no sé si pe... me... cuesta creerte, no sé por qué pero... No me convence mucho ¡Qué pesado! Mis bueno, voy tirando si Y pau. Es que vale El siguiente capítulo de vuestras... Uh, y cómo se abre esto? Usa la llave. Aquí sumamente importante. Sí, papi. sí. Eh, se nos lía eh? otra vez aquí, gente. Madre mía. Bueno, aquí tenemos que estar con ocho ojos, dos detrás y los otros seis delante. Creo que lo tengo claro. Parece que retienen a los prisioneros al final del bunker. Podría abrir todo tú, hay un tocho, ¿eh? Bueno, vale, a ver, por aquí... Eh, bueno. Para ti que tengo una cosita especial. Y para ti también. ¡Pa, pa, pa, pa! Esto es la, la cañadilla Es eh, poca broma, pero mola al final. Jeje. Lo que pasa es que lo haces como muy a rush, ¿sabes? ¿Dónde vas, tío? Mira, aquí tengo... Puertas, tío, para... Tú para ¿Dónde vas? Aquí, aquí, tu casa. Pero es exclusivo. Sí, sí, por muy exclusivo que sea... Me voy a cagar en él. Me ha hecho cambiar de contraseña, tío. ¿Tú te crees? Hostia, saco mío, saco Se ha toda una rafaguita bonita, bonita, ¿eh? ¿Y esto? Putos santitos, están como una cabra, tío. Están como una puta cabra. Tío. ¿Y esto? Madre mía, se nos lía aquí, gente. ¿eh? ¿Qué hay aquí? Ah, por aquí hemos venido. Vale, vale, vamos, vamos, vamos, a echar la llave aquí. Abre. Interactuar. Vale, perfecto. ¿Y esto? Vale, vale. Mira, un botiquín. Hostia, qué mal rollo, tío. Vamos a poner, vamos a poner más. Vamos, vamos, vamos. Eh, rescata. Vamos muy a Rush y nos vamos a encontrar a este, por ejemplo. Y por ahí también había alguien. Lo he escuchado. Y ese de ahí... Asoma tu cabecita. Por ahí debajo también había otro. Eh, coño, y es el tocho. No pasa nada, este. Por detrás también había. Ese es el que mató a Jacob. Pues tienes un problema, tío. Porque si he a Jacob... No sé por qué, pero... Tienes también... Todos los números de hacer... De tener el mismo destino que Siento... Escucho gente por detrás... Y no hay ni... Ni el tato. Voy a coger mi munición. Te he curasado. Vale, perfecto. ¿Ahora qué? Eh, vale, aquí me, me, me hacen una emboscada rica ¿o no? No, no? Uy, uy, uy, se iba, eh. Se, se, se, se, se viene. No, no se abre. Este tampoco. ¿no? <ríe> Mi manera de abrir las puertas, pegando ¿eh? pegándole golpes. Eh, santitos. Bueno, los angelitos de estos. Qué manía de lo que cargar es Aquí hay alguien. No, no hay nadie. Aquí hay una Biblia que se las vamos a. Ay, qué pobrecitos. Madre mía, puto locura. ¿Qué hacen, tío? Qué bien, pobrecitos. Ahí va, me han apagado la luz. Ah, pues. Bueno. ¿Qué pasa? Eres tú. No, No lo. No, no. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eh, le cuesta caminar, eh. Va con Flow, dijo ¿No, que era débil. Dijo que era débil. Que sí, sí, igual que el tío débil de me <risa> <risa> <risa> No, tenía me... <risa> no, no, Parecia, no, no, eso, no, no, no, no, no, Necesita un psicólogo. ¿no? Cuidado, se va, se, se va a electrocutar, porque por debajo hay agua... Vale, ahora ya no. Tío, tío, tranquilo. Necesito. Me hicieron fuerte y ahora ellos son los débiles. ¡Uh, la, la! Se ha rayado, eh. Me hicieron fuerte. Ya, ya. Por un momento pensaba que se iba a meter un tiro a la cabeza o algo. a los débiles. hay que sacrificarlos. Bueno, está comiendo un poco la olla, eh. eh... Se te ha ido un poco la olla, eh. Te has quedado sin balas, vámonos, vale, vámonos. Vámonos. Ya, ya, yo le veo ya. Has cargado todo ya. gente, nos vamos, nos lo vamos a hacer, bueno va, esto bueno, lo recargo, eh, cojo munición, huye, eh. Oh. Por pues no. Te has quedado sin... ¡Espalda! Te la he dejado ahí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Willy! ¡Vámonos, sígueme! ¡Willy! Se ha quedado ahí Eh... Yo creo... ...que el tío es de la palma Creo, ¿eh? Porque si está allí, esto se derrumba Así que tengo que correr y el tío el colega ese, pero no, se ha correr, Te digo yo que este no, no va a no. Os pasa un regalito AliExpress. Tarda un poco, pero bueno, ya sabes cómo es. Eh, no nos va. Eh. ¿qué tengo que ir por ahí ahora. Hemos más, más tardado tanto a bajar, tío. Madre mía. Vale, vale, vale. Llegamos, llegamos. Vale, vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero qué vuelta más. ¡Madre mía! No, no he tardado tanto a bajar yo, tío. Te lo juro. O oh, sí no sé yo, eh. Vale, ahora para salir qué. Quiero actuar. Vale, vale. Bueno, yo estoy salvado. Billy, tú no sé, pero montes ponte, o me pongo. Y el tío va a hacer un teleporto así, ¿me ¿no? veráis? Se sí, viene. Ah, pero... Qué pena. Se nos ha quedado el compi ahí. Bueno. Pues ya lo tendríamos gente. Nos hemos cargado esta parte del del mapa. Ah. No era Jacob, nos hemos cargado a Jacob ya y nos tenemos que ir a por la a su hermana, la otra, la loca esa. Mira, he pasado. Todos dimos con White Tail de una forma u otra. ¿Ves? Es como, so como, como... ah no. Fue la pérdida. Uf, qué mal rollo, qué sad. Familias. Ahora es momento de llorar, ¿no? Amigos. ¿Algún agua por aquí? Y Lai nos devolvió una pizca de eso. Madre nos mía. Willy. Que solo podíamos apoyarnos entre nosotros. Apoyarnos. Ay. Voy a llorar. Era mi amigo. ¡Ah, oh, qué bonita la canción! Es la de la de Fark, la, la de este juego pero en planchat, qué guapo uy me mola no echaré de menos ya ya oh. no fue cosa tuya lo sabía hecho Ilai creía que si resistíamos si esperábamos los sedenistas desaparecerían pero no ni no. de puta coña. El cáncer no se va. ¿Qué no se, se propaga. Hay, Hay que, que estimarlo. ¿Esos santitos creen que el fin del mundo está cerca? Pues para ellos sí. Hoy es el fin de los enemigos. Muy bien, tío. Claro que sí. ¡Madre mía! Les acaba de morir su compañero y están ahí eufóricos por sed de sangre. Madre mía, Willy. ¿Otra vez ha rayado? Hijos, ¡Hijos míos! míos, un sello se ha abierto. O tu culo también. Un sello se ha abierto. ¿Te lo digo? Sí, sí. Jacob se enfrentó a todo. No. Sí, hasta que me encontró a mí. A nuestros padres. Y el gobierno. Sí, Willy, sí. Pero conmigo no... A mí. <ríe> y lo sabes, Willy. Pero sobre todo él mismo. Qué satio. Los demonios que trajo tras la guerra lo consumieron. Se consideraba un arma sin propósito. Un guerrero sin legado. Exacto. Pero miraos, sois su legado. Estamos dispuestos a partir, culos dispuestos a proteger a nuestra familia de la caída y a purgar el pecado de nuestro hogar. Me mal, ¿eh? y lo haréis, hijos míos. Purgaréis a los pecadores de nuestro hogar. Lo que voy a purgar va a ser tu culo. La muerte de Jacob. No será en vano, hombre, y tanto. No será en vano. Y ha pagado muchas muertes. Y yo, y los sabes. Tengo unas ganas de este papo. Puf, que te cagas. Yo tengo ganas. Pero nos falta el último boss. La chica. Y ya que... A por el jefazo final. A ver... ¿Qué ropa llevo, tío? ¿Viste? ¿Ha sido psicólogo ya? ¿No? Vale. Víctimas de la guerra. Con la que ya no hay ley, no Pero le peo. Mira a tu alrededor. Alguien debería venir a ayudar, pero a nadie le importa una mierda lo que pase aquí. Claro, tío. estamos solos. Sí, pero pero esto es la ley del más fuerte. Por. Perro. Y sigue sin llamar. Y esto es lo que queda, gente. Tenemos esto por aquí. Eh, ves, esta zona ya está. Esta también y nos faltaría esta. Que Vamos a ver la, la chica, esta le vamos a dar lo suyo, lo de sus hermanos también. Y luego creo que aquí me vendrá el tocho, ¿ves? Aquí en esta isla, región de Joseph. Que cuando nos cargamos esta, tendremos que ir aquí a cargarnos el tocho. O sea, que lo dejaremos por aquí, ¿vale? Guapos. Eh, nos veremos pronto. Intentaré subir la otra parte, la parte de la chica y la parte de, de la región de Joseph. Intentaré subir al canal también, ¿vale? Y nada, lo dejo por aquí y espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos pronto. Hasta ahora, guapos.